Esta actividad en principio está pensada como un paseo de Jane, que lo llamamos eh, en honor a, a la arquitecta y urbanista americana Jane Jacobs, eh, que consiste en ir conociendo a pie de calle eh, iniciativas, eh, en este caso vinculada a lo que llamamos economía de los cuidados en el distrito de Tetuán. La verdad es que nos hacía mucha ilusión que hubiera podido ser un paseo real, que hubiéramos caminado juntas, eh, pero bueno, dadas las restricciones y que los grupos máximos ahora mismo pueden ser de seis personas Nos parecía una pena eh, dejarlo tan reducido Porque entre las personas que sois parte de las experiencias Más otras personas del barrio que quisieran sumarse Pues realmente nos lo hacía muy, muy difícil y, y bueno, hemos optado por esta, esta cosa así un poco rara que es un paseo, un paseo virtual eh, Bueno, de las experiencias que vamos a presentar hoy eh, bueno, pues algunas os habréis preguntado a lo mejor, cuando habéis visto la difusión de la actividad, eh, qué pueden tener que ver estas experiencias con la, con la economía, ¿no? Eh, pues bueno, simplemente así lo vamos a ir conociendo más profundamente cuando nuestras protagonistas nos lo vayan contando, pero solamente así como para abrir una reflexión inicial, eh, la economía feminista o también llamada economía de los cuidados es aquella que pone la vida y los cuidados en el centro. Eh, hay algunas experiencias de economía de los cuidados que efectivamente producen eh, eh, dinero, es decir, economía monetarizada, y de hecho, bueno, entre las experiencias que tenemos hoy, la de las compañeras de te estoy poniendo verde, entre las diferentes cosas que hacen, porque tienen mucha implicación a nivel comunitario, como nos van a contar, pero sí que hay, eh, tienen ese proyecto de emprendimiento que sí que produce eh, economía, eh, economía monetaria, eh, pero luego también el resto de iniciativas que nos vais a presentar eh, son intercambios que se producen entre las personas y que llevan consigo ese poner en el centro el valor de los cuidados, socializar el valor de los, de los cuidados en la comunidad, lo cual permite liberar también tiempo de las mujeres eh, en esa economía también del, del tiempo o de otro tipo de intercambios, interacciones eh, que tienen que ver también con, con los cuidados y, por lo tanto, con la economía de los mismos. ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a ir comprendiendo mucho mejor a medida que nos vayáis contando. Y nada, mira, os presento cómo va a ser el recorrido. Primeramente eh, va a estar con nosotras Ana Muiña, eh, ella es historiadora de lo social y especialmente ha estudiado... Muchas cuestiones que tienen que ver con la historia social de, de las mujeres, eh, es una maravilla escucharla, ahora lo vais a ver. Y nos va a hablar sobre las tetuaneras del, del siglo pasado, sobre algunas de ellas, no qué hacían estas mujeres, cómo vivían, qué estrategias también ponían en marcha con el tema de la conciliación y los cuidados para hacerlo compatible con sus, con sus trabajos y sus, y sus labores ¿no? y, y tareas. Eh, después vamos a tener a Sonia, que es psicóloga y coordinadora del recurso de Casa Grande Tetuán. Eh, que nos no, hombre, todavía no está. Es que son muchas. Os estoy presentando a todas, vale, y ahora luego enseguida voy a dar paso a Ana. Eh, bueno, es un recurso muy interesante desde el punto de vista de, de los cuidados y el tejer redes de, de apoyo que nos va a contar, nos va a contar ella. Después pasaremos a Te estoy poniendo verde, que es esta iniciativa de emprendimiento verde que han puesto en marcha dos vecinas del, del distrito de Tetuán, que además nos van a contar otros proyectos a nivel comunitario en los que andan muy implicadas. Tendremos también a, a Rocío, del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal, que conoceréis porque es el Espacio de Igualdad de Referencia del distrito. Y ella sobre todo nos va a contar por qué el Espacio de Igualdad es un recurso para la economía de los cuidados. Y finalmente tendremos a Sara, Sara Miling, que pertenece a la red de apoyo mutuo de, de Bellas Vistas de Tuán, que nos va a contar su, su proceso. Nos parecía muy importante porque han tenido un papel de, de apoyo vecinal e imprescindible en toda la crisis eh, de la pandemia ¿no? en, en el distrito. Y bueno, pues sin más, eh, os voy a, hemos hecho esta pequeña presentación para ambientarnos un poco ¿no? en lo que sería, ya que no vamos a poder pasear por lo menos que veamos un poco las zonas ¿no? y cómo nos vamos acercando a ellas y os dejo ya, os doy paso a Ana, Ana Muñia. muchas gracias Ana. Pues bueno, nada, muchas gracias a vosotras por esta iniciativa y bueno al resto de las compañeras por, por compartir experiencias y, y vivencias y cariño, que eso es lo importante. Eh, bueno, cuando yo mi, mis abuelos eh, eran de Tetuán eh, y entonces, bueno, incluso mis bisabuelos estuvieron viviendo allí y bueno, cuando era pequeña y cuando era adolescente siempre el recorrido que hacía para hacerlos pues era por la calle Azucenas, esquina Amulle, que era donde, donde vivía mi abuelo paterno y siempre en esa esquina había una casa, una, una pequeña casa cuyo dintel eh, pues era, ponía casa del pueblo. Siempre me chocó muchísimo, porque, claro, estoy hablando de tiempos de Franco, claro, ya, pues eso hace muchísimos años, y era una casa que estaba cerrada, ¿no? Yo empecé a militar muy jovencita en el movimiento estudiantil antifranquista, y entonces, poco a poco, fui supiendo así, como veladamente, el significado de aquella casa del pueblo, que era, evidentemente, pues un espacio de, de lucha obrera, ¿no? Eh, con los años, bueno, pues eh, eh, he podido valorar, he podido indagar de lo, lo que supuso esa Casa de, del Pueblo para la lucha de, de hombres y de mujeres, particularmente de Tetuán y de Madrid, incluso. Y bueno, pues para mi vida familiar y personal, por los vínculos eh, que luego he podido ir averiguando que tuvo... ...lo de, de Tetuán era, se llamaba la Casa del Pueblo de Chamartín de la Rosa, porque bueno, pues la organización municipal eh, que había entonces no era lo que ahora entendemos de Tuván, era muchísimo más amplio, entonces Chamartín de la Rosa pues iba desde Cuatro Caminos, más abajo, ¿no? la zona de la Don Quijote, Dulcinea, casi lo que es ahora Marqués de Villaverde, ¿eh? iba por, hacia abajo por ahí, luego ya subía, pues claro, estrecho, eh, ya hacia Plaza Castilla, pero es que también cogía lo que hoy entendemos Alfonso XIII, Prosperidad, o sea, que era Chamartín, la estación de Chamartín, o sea, que era una zona amplísima del sur, pero eh, era una zona pues, muy rural, parte de ellas eran muy rurales y el centro obrero, el centro, era la zona de, de Tetuán. Entonces, por eso, pues la casa del pueblo de entonces eh, pues o sea, se construyó en el distrito de, de Tetuán, ¿no? Esta, esta Tetuán, pues eh, claro, es eh, junto con, eh, con Vallecas y junto con lavapiel de, del recorrido que hicimos el otro día maravillosamente, pues eran los centros obreros más importantes de Madrid y luego, claro, de la lucha obrera y de la lucha de, de las mujeres también. Entonces, eh, bueno, pues es, un, es un, un distrito con una importancia histórica tremenda de combatividad, de resistencia, de milicianas, de, bueno, pues de, de un montón de cosas que yo creo que, que se pierde. ¿eh? Este tipo de, de cosas se pierden, por eso es importante rescatarlas, importante hacer estos, estos recorridos bueno pues para reubicar ¿no? lo que han sido los, los barrios obreros, porque siempre digo, pues bueno que, que se tiende los, los barrios se tiende a destruir todo lo antiguo, se tiende a, a de alguna manera que no haya memoria ¿eh? y entonces claro por eso los, los barrios tienen esas transformaciones. Tetuán era un barrio como, como tantos otros de casitas bajas. Y bueno, pues había una solidaridad y un apoyo mutuo entre las vecinas considerable, porque claro, al ser aceras y no había coches más que burros y o muy poquitos coches ya posteriormente, eh, pues claro, en una, zo una zona donde los niños jugaban, las vecinas al estar puerta por puerta con las casas, con, con patios, mis abuelos vivían en... En, en casas con, con patios pues claro, o sea, los niños jugaban en la calle unas vecinas atendían eh, a los niños, otras vecinas, les daban de merendar, etcétera ¿no? y bueno, pues o sea, había una solidaridad y unas relaciones de vecindad bastante considerables, pero que eran normal, no estaba teorizado eh, el apoyo mutuo, lo que entendemos por apoyo mutuo, que yo lo defiendo clarísimamente porque me, me siento más anarquista que cualquier otra cosa pues o sea, no estaba teorizado o sea, eran las relaciones propias de solidaridad entre, entre vecinas de, de un mismo barrio ¿no? pero luego yo por mis abuelos he podido que provengo de una familia bastante luchadora y entonces yo por mis abuelos he podido averiguar que cuando un vecino se quedaba en el paro, pues claro, eran casitas de alquiler, los, los desahuciaban. Y entonces yo, por ejemplo, donde mis abuelos han acogido eh, pues a, a vecinos que estaban en el paro, los han acogido a toda la familia hasta que podían encontrar. Estoy hablando de casitas de 70 metros, 70 y pico metros, con patios grandes, tal, pero quiero decir casitas pequeñas, y la gente se apañaba. O sea, si había que recoger a una familia, a un vecino, qué tal, se ponían colchones que eso me lo ha contado mi madre siempre, se ponían colchones en la cocina, que era la pieza más grande de la casa, y ahí pues se compartía espacio. Quiero decir que eso ahora eh, es bastante impensable que en los barrios actuales, eh, pues eh, de vecinos que están en paro, de vecinos que los desafían, pues bueno, que haya otros vecinos que los recojan hasta que la situación cambie. ¿no? Entonces, esta, esta casa, me remito a la casa del pueblo. Eh, bueno, pues eh, en, en Tetuán siempre ha habido, he podido indagar, ¿no? porque claro, yo mis investigaciones van siempre a tropezones, ¿no? Investigo una cosa y me encuentro con otra, investigo otra, entonces así puedo ir, ir enlazando cosas, ¿no? no, eh, Como son todo cosas muy desconocidas, pues claro, no, no, no, no sigo una línea eh, lineal y recta para, para ir indagando y para ir descubriendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues... He podido averiguar que está ya en, en, en, en Tetuán, en esa zona, ¿eh? la primera internacional obrera, la AIT, tenía pues, una federación local en Tetuán, estoy hablando de 1873, con lo cual podemos ver la incidencia obrera y la lucha obrera tan importante que, que había, que había en, ese, en esa zona, sobre todo en Chamartín de, en Chamartín de la Rosa, ¿no? Entonces la primera internacional obrera era, era, tenía dos vertientes, que era una, en fin, lo que llamaban marxista, ¿no? Por la parte de Pablo Iglesias y otra lo que era, pues, la vacuninista por parte de, de, de Bakunin, Pero aquí en España, pues, la tendencia mayoritaria fue la vacuninista, en fin, por, por el propio, la, propia dinámica, la propia dinámica obrera, ¿no? en el pueblo de la casa del pueblo de, de Chamartín de la Rosa abre entre no, no sabemos muy bien si en, en 1913 o en 1914 por en fin por un empeño particular de, de pablo Iglesias, y bueno, pues eh, eso como digo, lo, lo hicieron los militantes y gente del barrio, la casita la construyeron sin cobrar absoluta, absolutamente na eh, nada, nadie, no cobraba nadie. Y bueno, pues era un espacio eh, un espacio de, de, de agitación, un espacio de activismo en, en la zona. ¿no? Bueno, esta casa del pueblo, eh, uno de los presidentes fue Francisco Largo Caballero, que estuvo muy implicado y bueno, pues... Ahora mismo, desgraciadamente, hemos podido comprobar cómo el ayuntamiento pues, le ha denegado una calle a, esta, en fin, a, a este militante ¿no? que era albañil. ¿no? En, esta, en esta Casa del Pueblo, eh, hubo dos actividades importantísimas. Una de ellas era que estaba el, el, la agrupación, la, la, la sociedad más importante de, de obreros albañiles de todo Madrid, que era la, la, la sociedad del trabajo, llamada la sociedad del trabajo mi bisabuelo fue, fue presidente de esta sociedad de trabajo antes de ser concejal de Chamartín y luego fue eh, teniente alcalde de, de todo lo que era Chamartín de la Rosa, bueno, una persona que ni tan siquiera yo eh, ahora voy indagando cosas pero que bueno, absolutamente desconocida que bueno, pues nadie, nadie le, ha, le ha hecho un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio de toda la labor que tuvo estuvo en los campos de concentración y murió pues solo y enfermo en, en Francia como tantos otros exiliado su compañera pues murió en la cárcel de ventas o sea que bueno pues la tragedia del exilio de, de, de la guerra y de la gente luchadora de, de la guerra ¿no? entonces en este en este espacio que fue el, el sindicato o sea la, la, la sociedad del trabajo estuvo también otro otro gran eh, conocido que fue cipriano mera ¿no? eh, de, de, de la cnt un bueno era vecino de, de mi bisabuelo vivían en Garibaldi en la misma en la misma calle de la misma edad que él y bueno pues estuvo también luchando muchísimo por por todas las, las mejoras de, de, de, de la gente de la construcción, de, de, de, no solo de, de Tetuán, pero también pues de, de todo Madrid hasta que bueno, en 1930 pues un grupo de, de esta gente eh, montó lo que fue el sindicato de, de la construcción de, de CNT, pero hasta 1930 se reunían en la casa del pueblo de Tetuán y estaban dentro de, esa, de, ese, de la Sociedad del Trabajo. La Sociedad del Trabajo, pese a ser de albañiles, es decir, hombres, tuvo muchísimo apoyo de, de otras mujeres. Entre ellas, yo investigando para una biografía que tengo de Hildegard, pues descubrí que Hildegard estuvo volcadísima en la casa de, del pueblo de, de Tetuán, particularmente apoyando tanto a la sociedad de del trabajo como a las eh, a, la, a la sociedad de, de obreras de la costura de las que ahora hablaré, yo no sé si hildega reconocéis pero bueno así como tengo muy poquito tiempo pues fue una niña prodigio, una eminente feminista, era sexóloga, era eh, bueno una teórica y, y bueno pues eh, la, la madre que era Aurora Rodríguez, eh, bueno pues la, la asesinó en, en 1933 cuando ella pues era muy, muy jovencita, no la madre la asesinó porque bueno, quería tenerla controlada y ella bueno, pues no se dejaba. Entonces, bueno, la historia, como es muy profunda, no, no quiero, pero Hildegard fue importantísima, fue una figura importantísima, ¿no? Y luego también eh, tuvo el apoyo de, de Isabel Ollarzábal, Isabel de Palencia, ¿no? Está, estoy hablando de esta sociedad de, del trabajo y de las obreras de la costura. ¿no? Isabel de Palencia, que he descubierto que era, era también militante de la asociación eh, de allí, de, de Chamartín de la Rosa, bueno pues Isabel de Palencia es una figura también que fue escritora, fue actriz, fue la primera embajadora, claro, eh, por, por orden de la República, la primera mujer embajadora que, que hemos tenido en España. Entonces ella coincidió en Suecia con una amiga suya, eh, muy querida, que fue Alessandra Kolontai, pues que fue la gran revolucionaria rusa, que también eh, fue la primera mujer embajadora en, en, en la Unión Soviética, y bueno, coincidieron allí en, eh, en Suecia para despedir a las brigadas internacionales ya a finales de, del 38. ¿no? Bueno, pues estas dos eminentes mujeres estuvieron implicadísimas, dieron un montón de charlas, un montón. De, de, de, hicieron un montón de actividades, recogieron dinero para, para este, esta este Sociedad de Albañiles del Trabajo. ¿no? También allí en, en la Casa del Pueblo se reunían las obreras de la aguja ¿no? eh, En todas las zonas obreras la, la, la importancia que han tenido pues, las costureras, las modistas, las bordadoras, bordadoras de banderas, que era una especialidad eh, específica, bueno, pues fue muy grande. Entonces estas mujeres eh, desde, tenían unas eh, relaciones de explotación tremendas y se empezaron a organizar pues, a partir de 1918. Bueno, de hecho, pues eh, la, la compañera de Cipriano Mera era costurera, la compañera de mi tío abuelo y su, y su hermana eran bordadoras de banderas, eh, mi abuela Rosario era costurera, mi madre y mis tías han sido modistas, o sea, quiero decir que es que había una tradición pues muy grande del de, de, de gremio de la, de la costura, ¿no? entonces eh, estas mujeres, claro, pues tenían una explotación bastante considerable y bueno, pues a partir de los años 30 los talleres decidieron que era mucho mejor que trabajaran en su casa. Porque claro, pues había una reglamentación, unas leyes que peor o mejor tenía que cumplir y si las mandaban a trabajar a su casa, pues evidentemente se eximían de esa responsabilidad, con lo cual hubo un vuelco de todos los pequeños talleres de la costura, en, tanto ya digo, en, en Tetuán como en el resto de, de Madrid, ¿no? donde enviaron a todas las mujeres a, a sus casas. Entonces, claro, eso suponía unas relaciones pues, muy penosas, porque claro, eran casas pequeñitas tenían un montón de prendas para, para coser, eh, una jornada maratoniana, porque claro, iban a destajo por prenda cosida. Y bueno, pues claro, las mujeres tenían hijos y con lo cual suponía, pues claro, que tenían eh, en ese mismo tiempo, en ese mismo espacio, pues tenían que hacer la comida, cuidar a los bebés, a los no bebés, eh, coser, con lo cual, claro, es que era pues, una explotación en todos los ámbitos eh, de la vida monstruoso, Y entonces, claro, se plantaron y, y, y claro todo el afán era para, para que otra vez las mujeres se incorporaran a, a los talleres con un sueldo digno y con unos horarios, unos horarios dignos. ¿no? Bueno, pues todas estas luchas ¿eh? de, las, de las mujeres costureras del gremio de la Aguja se llevaron en, en, en, en Tetuán. ¿no? También en eh, un poco más abajo, siguiendo de Tetuán hacia Cuatro Caminos, estaba el Cine Europa, el Cine Europa pues, eh, fue un emblema en, en la zona, en, en los años eh, 30, allí bueno pues dieron mítines eh, muy revolucionarios, también falangistas, por supuesto, y bueno pues fue incautado por la CNT en 1936 entonces el Cine Europa albergó lo que era el Ateneo Libertario de Cuatro Caminos las eh, estuvieron todas las eh, milicias confederales anarquistas también allí y acogieron, por supuesto, vamos a ir Fotos, yo he visto fotos eh, de, de, de atestados de mujeres, claro, de mujeres en asamblea, mujeres de la aguja debatiendo, atestados en el, en el cine Europa, en el cine Tetubano, en, en, en, claro, en, espacios, en espacios grandes. ¿no? Entonces, eh, eh, luego, mmm, después de eso, eh, otra, otra parte importante de, de la lucha también de estas mujeres era eh, la iglesia, o sea, la iglesia, como ya hablamos, las lavanderas en lavapiés, que la iglesia y las monjas eh, cogían trabajo, eh, cogían trabajo y, claro, en detrimento de las, de las obreras. Aquí también la iglesia y las eh, damas de caridad pues cogían trabajo de costura. Entonces, claro, en los conventos, pues todas las chiquitas que eran huérfanas o que las llamaban descarriadas, ¿no? Porque, bueno, pues, en fin, tenían unas, unas vidas que no se ajustaban al, al parámetro moral ¿eh? que la iglesia consideraba, pues estas, estas mujeres acababan en, en los conventos, acogidas en los conventos, entonces tenían una explotación brutal cosiendo, ¿eh? porque es que, claro, pues hacía la competencia a todas las mujeres obreras de fuera y entonces, claro, había unas luchas bárbaras entre... O sea, no con las chicas que cosían, ¿eh? que también reclamaban para ellas derechos laborales, pero sí, claro, eh, en, en, en detrimento de, del trabajo que iban quitando a las demás, porque, claro, pues eso, las costureras, aparte de los talleres, también cosían para las mujeres del barrio, que ya lo vimos... El otro día con las cigarreras y con las costureras de la papier, pues aquí igual, ¿no? O sea, las, las costureras pues siempre han cosido pues unos pantalones para la, el niño de la vecina, o un, bueno, pues ese tipo de redes eh, comunitarias, de redes de apoyo mutuo que también se daban, que por un dinerito pequeño, bueno, pues eh, eh, vestían a los, a, los, eh, a los niños y a las niñas de, de las vecinas. ¿no? Después otro, otro, es que tengo que ir a prisa porque si no se me va el tiempo, dame un toque, cuando se me acabe me das un toque, Cristina. Otro, otra, otro sector importantísimo de... De, de, la, de las mujeres tetuaneras eran lo que se llamaban las traperas, las traperas que no era otra cosa más que las mujeres, las trabajadoras de los almacenes de trapos. Bueno, las, eh, las traperas estaban ya, eh, yo he podido indagar que ya a finales del siglo XVIII había traperas pero estaban sobre todo situadas en, en lo que era el rastro, la zona del rastro que ha sido pues una zona también de, de compra-venta, de, de, bueno, pues de, mucha, de mucha actividad. ¿no? Luego, claro, todo en los barrios, eh, cuanto más eh, se fueron eh, volviendo más, eh, en fin, más precarios, más míseros de alguna manera, con una miseria tremenda, bueno, pues las traperas estaban situadas fundamentalmente en la zona de, de, de, de Tetuán y un poquito de, de ventas. Las traperas eh, bueno, pues, eh, tenían, iban con los burros, iban con unos eh, carros. Yo no sé si habéis visto, incluso hay fotos, hay muchos dibujos de, de, de, de la época, de, bueno, pues de, de pintores eh, en fin, un poco más sociales. ¿no? Y bueno, pues se iban con los burros, recorrían todo Madrid y bueno, iban cogiendo pues los trapos que la gente dejaba en la calle o en las basuras. Entonces, claro, estos trapos luego iban, claro, algo pues tenían un proceso de, de reciclaje que, en fin, ahora bien lo quisiéramos, ¿no? Que estos trapos los seleccionaban y parte de los desechos, más, más, más, más desechos, pues iban a la, a la industria papelera para, para hacer papel, ¿no? Entonces, estas mujeres, la explotación que sufrían era eh, abrumadora, porque, claro, eh, tenían eh, jornadas interminables recogiendo todos los trapos de, que se encontraban por la calle y luego los llevaban a unos, en fin, no se puede decir que eran almacenes, porque eran pues unos cuchitriles sin ventilación, eh, sin oscuros, entonces, claro, eso, con, iban cogiendo y, bueno, pues eh, seleccionando trapos para acá, para allá, y entonces eso suponía, claro, que había una polvareda de, de, de suciedad y de polvo, claro, que se impregnaba en los pulmones, se impregnaba en los ojos y bueno, pues, pues así, así vivían, claro, con unas condiciones higiénicas que no había ni para en las manos y luego los trapos no se desinfectaban, con lo cual, claro, pues eran unas condiciones de salubridad tremendas. Entonces estas mujeres... Eh, en San Martín de la Rosa se pusieron, se pusieron en huelga y crearon la sociedad de resistencia de, de, de trabajadoras de, de almacenes de trapos y empezaron a luchar, con lo cual la lucha de estas mujeres empieza que yo haya averiguado desde primeros de, del siglo XX con esas sociedades de resistencia, hicieron huelgas, hicieron bueno, pues, eh, muchísimas actividades ¿no? y las traperas, pues de hecho hay fotos de los años 50 que yo he seguido viendo a mujeres, a mujeres traperas. ¿no? Entonces esta ha sido como un poco la, la idiosicrasia eh, de, de, de dos colectivos importantísimos que han impulsado el, el, el barrio de, de Tetuán. Luego hay que remontarse a, las, a, a la etapa de la Revolución Social y de la Guerra Civil Española, eh, porque es que también Tetuán ha tenido milicianas por, en fin, eh, muchísimas, ¿no? Y, y bueno, se me había olvidado, Petra Cuevas, por ejemplo, que fue, que fue, en fin, una destacada dirigente del Partido Comunista de España, que antes ha, había sido de la UGT, pues eh, fue presidenta de la Aguja. Eh, o sea, que me retrotraigo y también una bastante estuvo bastante tiempo pues eh, luchando mucho en, en Tetuán. ¿no? Entonces, aparte de Petra como miliciana, pues había en el colegio de los salesianos, eh, eh, se, se, se incautó, lo incautó, eh, se incautó las milicias, la... ¿Cómo se llamaba? Las milicias antifascistas, obreras y campesinas del barrio de Cuatro Caminos incautaron todo el colegio y bueno lo convirtieron pues, en un centro de, de reclutamiento de, de milicianas y de, y de milicianos. Y de ahí, de hecho, muchas de las fotos que vemos de las milicianas de, de Madrid ¿no? con el fusil al hombro, unas chicas jóvenes estupendas con los gorritos y, y el mono... Y el mono de miliciana pues muchas de ellas están en, en, ese, en ese cuartel que estaba en Franco Rodríguez, ¿no? Y bueno, también hay una imagen muy poco conocida, pero que quizá la habéis visto, pues de, de Miguel Hernández, que también estuvo ahí, del gran poeta Miguel Hernández, que también estuvo, estuvo participando en ese cuartel, donde hay una foto de él jovencísimo y bueno, como con esa cara tan luminosa que tenía, ¿no? pues ahí se le ve, vamos, que yo he podido averiguar por el ojo de buey de detrás tal, pues que estaba en ese en ese cuartel, ¿no? Con lo cual toda la parte de milicianas en la zona que iban para el frente, pues fue bastante abrumador, ¿no? Y luego bajando un poquito más abajo hacia... Sí, hay que ir cerrando, ¿vale? Sí, vale, vale. Pues eso, bajando hacia abajo, está, está el, lo que se llamaba el hospital de jornaleros de la calle Maudes, ¿eh? que lo construyó Antonio Antonio Palacios, el que el gran constructor de Madrid de la Gran Vía y bueno, pues de, de lo que es el Palacio de Comunicación, la, la sede actual del Ayuntamiento de Madrid. Entonces ahí, en ese, en ese hospital, eh, bueno, que, que era un hospital inicialmente para, para jornaleros el Socorro Rojo Internacional lo incautó en la guerra y bueno, pues para ser un hospital para milicianos. Eh, las monjitas que ya lo llevaban eh, siguieron ahí y entonces averiguaron que iban envenenando con cianuro a los, a los milicianos que caían enfermos. Y bueno, pues ya tuvieron que expulsar a las, a las monjitas de la caridad cristiana de las monjitas y bueno, pues eh, eh, cogió el, un poco el mando del cuartel una, una mujer muy callada que se llamaba la camarada María. ¿no? Entonces, indagando quién podía ser la camarada María, he podido averiguar que la camarada María no era otra más que la, la fotógrafa internacional Tina Modotti, ¿no? que estuvo en la guerra desde principios de la guerra hasta el final, que, que volvió otra vez para, para México. Con lo cual, pues acabo aquí el recorrido y, y ya está. <risa> y vivo la lucha de las mujeres de Tatuán. <risa> Muchísimas gracias Ana, la verdad es que es un gusto escucharte, porque además es que son cosas que nos suelen ser súper desconocidas y, y bueno, yo creo que para las vecinas de Tetuán es genial ¿no? poder conocer un poco como la historia y la lucha y las condiciones de vida de las mujeres, ¿no? de las mujeres en, en en el siglo pasado. Muchísimas gracias Ana. Claro. Eh, la idea es que podamos ir dando ahora el paso a las siguientes participantes y que luego al final podáis plantear a, la, a, a las ponentes pues, diferentes preguntas o que tengamos un pequeño debate, ¿vale? O sea que si luego le queréis comentar cualquier cosa a Ana, ¿vale? Pues podemos hacerlo al final a Ana o al resto, claro. Bueno, bueno nos vamos ahora hasta la casa grande de Tetuán. Ahí está, mirad, vamos caminando. <risa> Y llegamos, y vamos a dar paso a Sonia, que nos va a contar, ella es coordinadora y psicóloga, como os he dicho, en, en el recurso de Casa Grande Tetuán, y nos va a explicar ¿vale? qué es lo que hacen desde el recurso, el enfoque que ellas tienen de intervención y demás. Te doy paso, Sonia. Gracias. Gracias, Cristina. Hola, buenos días a todas. Eh, Casa Grande es un recurso del Ayuntamiento. Os voy a contar primero un poquito qué es Casa Grande, ¿vale? Y luego, si queréis, os doy, he sacado algunos datos sobre eh, cuántas mujeres, cuántos hombres, eh, ¿sí? Primero os cuento un poquito qué es el recurso. Es un recurso del Ayuntamiento de Madrid. Es gratuito para todas las familias con niños o niñas entre 0 y 3, todo lo que es el periodo 0 y 3 años, ¿sí? Es de gestión indirecta, sale a concurso público y los, hay cuatro casas grandes en Madrid y las gana una ONG que se llama ABD, que es la que nos ha contado, nos ha contratado a nosotros. Porque el equipo de casa grande es un equipo multidisciplinar y mixto, ¿eh? por pliegos tiene que ser mixto, formado por dos psicólogos psicólogas y un educador-educadora social. Y además cuenta con un horario amplísimo, que facilita mucho a las familias el poder venir porque estamos las mañanas de los martes y los jueves de 11 a 1 y luego estamos todas las tardes, excepto los lunes, desde las 4 y media hasta las 7 y media en atención a familias. Ahora con la situación COVID estamos ya en presencial y lo que hacemos es dos turnos, uno de 4 a 5 y media y ahí dejamos media hora para limpiar el espacio, cambiar juguetes y tal, y luego otro de 6 a 7 y media. ¿Qué se hace en Casa Grande? Casa Grande es un espacio de juego compartido. ¿Qué significa eso? Que los padres y las madres vienen con sus hijos y con sus hijas a jugar. Tienen ese espacio con zonas de juego distribuidas y además eh, definidas para las edades en las que hacemos estamos. Estamos ahí porque ahí no podemos estar con el móvil ni nada, sino que estamos presentes para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Mm? Ese espacio de juego compartido cuyo uno de, los objetivos, uno de los objetivos que tenemos es fortalecer el vínculo a través del juego. Sabemos que el vínculo se fortalece a través del juego y que en estas edades 0-3 es fundamental para el desarrollo futuro de la personalidad de las personas. Entonces es una, un espacio preventivo. ¿no? Uno de los objetivos, como os digo, es fortalecer el desarrollo del vínculo. Y otro de los objetivos estaría en el acompañamiento a la crianza. Acompañamos a la crianza, acompañamos a través de nosotros, ¿no? Las y nosotras, los profesionales que lo conformamos, pero también a través de las familias, porque ahí las familias pueden compartir dudas, inquietudes, experiencias y se crean entornos muy ricos, puedo ver otras maneras de criar, puedo poner eh, y no, y pues poner en palabra, oye, y esta forma o esta forma no, esta forma sí, ¿qué opináis de esto? Sabéis que es un periodo muy, muy complicado. Y el tercer objetivo es el establecimiento de esa red, porque muchas veces vivimos en Madrid y estamos muy solos. Y resulta que ahora, más que nunca, porque antes siempre, pues un poco lo que contaba Ana de la comunidad, ¿no? y que ya yo había visto un bebé y sabía que los bebés lloraban y estaba mi tía, mi abuela, mi prima, que me podía ayudar a criarlo. Pero es que ahora vemos que hay muchas personas que es la primera vez que se enfrentan a un bebé que llora y además están muy solas. Y en este momento, en el 03, es fundamental el apoyo social. El apoyo social es fundamental porque hay realidades como la depresión postparto, de la que no se habla y se conoce muy poco. ¿eh? Y una de las maneras de prevenirla es a través del apoyo social. Y otra de las maneras de prevenirlo es a través de la psicoeducación, no rompiendo esos mitos de la maternidad de que tengo que ser la mujer más feliz del mundo y la mejor madre y la... Oye, pues no, resulta que... Existen cosas como el Maternity Blues, ¿no? que es un periodo que se da en la primera semana después del parto, en el que mis hormonas... ¿Sí? y mi falta de sueño pueden hacer que me sienta primero que tenga muchos altibajos emocionales que llore pues que a lo mejor no me apetezca tanto estar con el bebé y eso me puede generar mucha angustia ansiedad problemas de autoestima ¿eh? y, y desembocar en una depresión posparto con todo lo que significa ¿sí? realidad de la que se ha habla muy poquito y que está hay una prevalencia entre un 10-12% o sea que es un problema importante ¿eh? que puede ser, que es importante para la madre para el bebé y para el papá ¿sí? para la pareja también entonces, esa parte de hablar de esos mitos de maternidad, de romperlos, ¿vale? de romper esos estereotipos, de hablar de cosas como que es normal, que pueda estar triste, ¿eh? que no pasa nada, por eso no soy una mala madre, de acompañar en, en todos esos momentos y verbalizarlos muchas veces, simplemente con eso ayuda mucho. ¿sí? Eh, más o menos hasta aquí, un poquito Casa Grande y la idea de Casa Grande. La tarde se distribuye en, pues eso, dejamos un, spa, eh, un tiempo de juego libre ¿eh? y luego hacemos lo que llamamos la asamblea, donde compartimos canciones y juegos y luego ponemos en común ¿no? pues todas esas inquietudes o hablamos de algún tema. Algunos, eh, Un par de veces al mes tenemos talleres también relacionados con la crianza. ¿eh? que muchas veces en nuestra casa precisamente sí que tenemos gran participación de las familias que aportan mucho ahí con incluso colaboran con los talleres y en cuanto al cuidado mira he sacado unos datos que me ha parecido interesante en relación a lo que estamos hablando hoy no por ejemplo en enero antes de la pandemia ¿eh? en enero eh, casa grande eh, en Tetuán nos visitaron 398 familias de esas familias 352 fueron mujeres que venían con sus hijos o sus hijas y 135 hombres. Es decir, que hay una diferencia casi de 200, ¿eh? de más mujeres que hombres. Y en febrero, pues pasa un poco lo mismo, ¿eh? está ahí en torno a 200, ¿no? Si, si hay 300 mujeres, pues hay 100 hombres acompañando a los niños y a las niñas. ¿eh? Entonces, ¿Qué pasó en el COVID? En el COVID bajaron el número de familias porque nosotros empezamos a atender de manera virtual y fijaros que eran todo talleres, prácticamente todo talleres relacionados con la crianza y esta proporción se mantenía igual, ¿eh? seguían participando y teníamos horario para que participaran todos y tal. Se nos ocurrió que una manera bonita de gestionar esto a lo mejor era abrir un taller para nuevas paternidades que llamamos y entonces abrimos un taller en el que dábamos paso a los papás. Que pudieran expresar, que pudieran reflexionar sobre cuál había sido ese modelo de paternidad y de cómo podía estar influyendo después en los cuidados ¿no? y de cómo la importancia de compartir esos cuidados y en la que ganamos todos, ganamos a las mujeres, pero también ganan los niños y las niñas y también ganan ellos porque entran en un modelo de paternidad distinto en el que participan realmente y la verdad es que no tuvo mala acogida. ¿eh? Yo puedo decir que en la casa de Tetuán ha habido tardes que hemos estado contentos porque sí que ha habido más papás que mamás, pero en líneas generales y en todas las casas, ya os digo, estos cuidados todavía recaen de manera muy importante sobre las mujeres. sí y Era un poquito eso lo que quería contaros hoy, no sé si ha sido interesante o no. Pues creo que mucho. Creo sí. que muchísimo, Sonia. Sí, sí, sí porque creo que es una realidad de la que se habla poco. Creo que los primeros años del, ¿no? de la maternidad y el puerperío son, son años en los que las mujeres pueden encontrarse en soledad ¿no? y con pocos apoyos y, y recursos. Claro, de... y además es que hay un desconocimiento que yo digo, ojo, si esto lleva existiendo desde que el mundo es mundo y todavía encuentras gran desconocimiento, por ejemplo, en la lactancia qué pasa ahí con ese cuerpo de esa mujer ¿no? y, y ese poco conocimiento de saber cómo se da el pecho, que, eh, eh, cuáles son los procesos, qué puede pasar, el, cuáles son las crisis de la, bueno, un montón de cosas, ¿no? incluso de coger el bebé. Ya os decía que antes a lo mejor había más, repo, más apoyo de red porque se vivía más, pues con la, había más tribu. Pero es que ahora mismo encontramos que hay mucha soledad en este proceso ¿eh? y muchas mujeres que se enfrentan a esto sin haber visto a lo mejor es una exageración, pero sin haber visto un bebé, a lo mejor, en su vida, ¿no? y con ese poco apoyo de... Ahora, el cambio de ley ha hecho, yo creo que es muy favorable, ¿no? y esta baja por paternidad hace que estén apareciendo muchos más papás que acompañan también en este primer... que antes era un poco... se dedicaban más las madres, ¿no? Era como, ¿cómo vamos a dejar sola a esta mamá recién parida tal? Ahora sí que entran también los papás ahí a jugar un papel muy importante. Pues muchísimas gracias Sonia. Luego ah. tendréis también la oportunidad de preguntarle, ¿vale? De preguntarle sobre las cositas que ha comentado y sobre Casa Grande, ¿vale? Si queréis tener más información. Bueno, pues nos vamos a marchar de Casa Grande, vamos alejándonos y nos vamos acercando hacia la iniciativa de Te estoy poniendo verde. Vamos para allá. Ahí están. Ah. Voy a dar paso a las compañeras. Marta, ¿dónde estáis por ahí? ¿Dónde estamos físicamente, dices? No, no, no, perdona, ahí, que es que nos no veía yo. Con ah, un... veía. Con la página de Mosaico nos no veía. Pues nada, sed muy bienvenidas y os doy paso. A te estoy poniendo verte, Huerto Vecinal y Grupo La Colmena, ¿verdad? Sí, muchas gracias. A vosotras. Gracias. Eh, bueno, pues somos... Paula y Marta, eh, de, te estoy poniendo verde, agradecer a, a Elena y a Cristina la, la oportunidad de estar entre tantas mujeres tetuaneras de, del barrio. Eh, como bien has dicho al principio, nosotras somos una iniciativa de emprendimiento verde con la que pretendemos y, y creemos que vamos a lograr eh, ganarnos la, la vida, pero hemos querido enfocar un poco esta intervención contándos un poco la, la experiencia eh, personal, de cómo surge Te estoy poniendo verde, porque al final está centrada en el barrio, en Tetuán y en un montón de otras eh, iniciativas. Al fin y al cabo, el, la manera que entendemos Paula y yo de, de emprender es una, es una opción de vida. No siempre, no siempre fácil, pero bueno, en la que luego os contamos decidimos nosotras poner en el centro nuestra vida... Eh, cuidarnos y, y de paso poder cuidar al resto de personas y, y, y al, al planeta. Entonces, Paula y yo nos conocemos eh, porque las dos somos vecinas de Tetuán y formamos parte de la huerta de Tetuán. Entonces, supongo que muchas de las personas que están aquí eh, eh, conocéis este espacio que es eh, uno de los cuatro huertos urbanos que existe en nuestro, en nuestro distrito. Entonces, bueno, la huerta de Tetuán es un espacio eh, vecinal, es un espacio de encuentro y siempre nos gusta decir que, que más allá de, del cultivo y de la cosecha nacen un montón de cosas, ¿no? Y Pau y yo pues somos una de, uno de esos frutos de, de la huerta de Tetuán porque de ahí surge tanto Te estoy poniendo verde como la, la polmena de Tetuán que, que luego también os, os contamos. Eh, pero bueno sobre todo para nosotras la huerta de Tuán es muy importante porque es, es nuestro origen pero es que es un espacio que ha cambiado y ha transformado la vida de muchas personas y de, y de primero personalmente cada persona va a, a esta huerta por por motivos por sus motivos cada una va porque quiere aportar aprender vivir pero sobre todo es una manera de o como lo estamos viendo nosotras de tejer barrio de fomentar relaciones vecinales. no, Nos hemos hecho una pequeña familia, una pequeña gran familia de todos los hortelanos y hortelanas de, de La Huerta y de ahí han salido un montón de iniciativas del barrio y en el barrio, no solamente las, las nuestras. ¿no? Eh, os queríamos invitar, que lo comentamos a Cristina, de, de La Huerta de Tetuán, salió un largo documental sobre Tetuán, tetuaneros, que no sabemos si alguna lo, lo habéis visto, la directora es Verónica, que es amiga y también hortelana, y yo hice la labor de producción con, con Martín, otro compañero de la huerta. Entonces, bueno, queríamos eh, dedicarle un tiempito a, a nuestra querida huerta porque pensamos que es un, un lugar, al igual que el huerto de La, Ventú, de la Ventilla o de Fluaga o, o La Morera, muy importante eh, en, en los barrios ¿no? y, en, y en cómo entendemos nosotras la vida en los barrios o cómo queremos que, que sea la vida en, en los barrios. Entonces, eh, bueno, pues eh, de ahí, eh, Pau ya forma parte con otras dos compis de la colmena de Tetuán, que es un grupo de, de consumo, de consumo eco y de proximidad, y esto os lo va a contar un poquito Pau y nos vamos a ir interc intercambiando para no... Bueno, para que sea más fluido también. Sí, que vamos a contar muchas cosas a la vez, pero, pero bueno, sí, la huerta de Tetuán como origen y luego pues, preparando esto nos hemos dado cuenta que trabajamos todo el rato en espacios de encuentro y todo lo que hacemos lo entendemos como, como una creación de, de ese espacio de encuentro. Entonces, de esta, de esta huerta surgió la colmena con varios objetivos, principalmente apoyar proyectos agroecológicos pequeños de proximidad. ¿no? Es una, una iniciativa de alimentación, pero que a través de ella también conseguimos crear una pequeña comunidad de, de personas del barrio interesadas por temas de alimentación, pero también por, pues por conocer cosas que pasan en el barrio, de conocerse entre ellas. Entonces, bueno, llevamos desde 2015 y y no paramos de, de confirmar esto, ¿no? de, de cómo, al igual que desde la huerta, surgieron un montón de, de alianzas, desde la colmena también están pasando, y nosotras intentamos siempre fomentarlo. Entonces, además <coughs> perdón, de estos proyectos con los que trabajamos desde la misma colmena, también hay una labor de visibilizar otras iniciativas del barrio. Hemos hecho mercadillos con personas que están haciendo cositas, hemos invitado a grandes vecinos, a, a también personas que están trabajando mucho con, con personas en el barrio y creemos que podemos ser como ese trampolín para, para cositas que cuesta encontrar, ¿no? que nos hemos dado cuenta que, que la información hay veces que no llega y nos gustaba la idea de, de poder ser transmisora también de esto que, que nos rodea todo el rato. Entonces, bueno, La Colmena nos ha permitido conocer proyectos agroecológicos súper interesantes, de gente que también ha hecho una apuesta de vida como nosotras y con las que podemos trabajar a muchos niveles y vecinos y vecinas del barrio que, bueno, que también tienen mucho que decir Entonces, esta fue como nuestra primera, nuestra primera iniciativa un poquito más profesional y después ya llegó, te estoy poniendo verde en 2018 que también buscaba ser más allá de, de un servicio es verdad que nos ganamos la vida con ello o lo intentamos pero lo queremos entender como como algo con lo que trabajar para las personas y con las personas, no, no solo un servicio de jardinero. O sea, queremos hacer un poquito de activismo con, con Te estoy poniendo Verde y acercar la naturaleza a las personas y de nuevo crear espacios de encuentro, que ¿no? es como, como entendemos nosotras los jardines. Un sitio donde encontrarse y a través de los cuales pues, poder sensibilizar, poder educar y al igual que con la colmena, visibilizar ¿no? el tema de las huertas, de, pues de muchas cosas que ocurren, y que es verdad que o lo tienes muy cerca o cuesta, cuesta saber que, que están pasando estas cosas en la ciudad. ¿no? Pues eh, bueno, y también para nosotras, desde Te estoy poniendo verde, bueno, obviamente trabajamos o, o estamos eh, disponibles para todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Pero para nosotras es súper importante poder trabajar en nuestro barrio, ¿no? Tetuán, como todas sabemos, es un espacio no muy verde. Eh, bastante... Tiene zonas bastante hostiles, de hecho. Entonces, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un, un, un proyecto súper bonito de Tetuán, que estoy poniendo verde, con vecinos y vecinas del barrio. Eh, intergeneracional que estuvimos trabajando con el Centro de Mayores de Leñeros, con chicos y chicas de, de, de, del cole, de los Nacios y haga. Ahora vamos a trabajar en, en otra escuela infantil del barrio para poner el patio un poquito más, más verde y más naturalizado. Eh, el año pasado también estuvimos en, en otra escuela eh, infantil porque para que estoy poniendo verde el tema de la educación de nuestros pequeños y pequeñas en, en relación y en conexión con la naturaleza y con el barrio también es, es, es fundamental. Este año hemos podido hacer unos talleres de verano, con, bueno, con los límites que ya conocemos todas por el tema del COVID y tal, pero bueno, un grupo de TDP que es muy, muy, muy bonito, que funcionó muy bien y el hilo conductor de hecho era barrio y naturaleza. Entonces todo estaba, el objetivo era que ellos, eh, estando en las huertas, estando en los parques, conectaran, aprendieran, jugaran, pero también conocieran eh, un montón de, bar, de comercios locales de, de aquí, de Tetuán. Entonces tuvimos la oportunidad de ir pues, a las festerías, a las panaderías, a las... Eh, eh, tiendas de persianas para que desde pequeños bueno, ellos tuvieron la oportunidad de preguntar a, a las personas de los comercios pues un montón de cosas ¿no? entonces la, la rama de, de educación para nosotras también es, es importante además de la de jardinería y, y, y creación de espacios verdes y pues yo creo que, que más o menos, nos sé, igual hemos sido un poco breves, pero... Es un poco la, la foto de lo que representamos las, las dos. Muy bien, muchísimas gracias Paula y Marta. Luego seguro también tendremos la oportunidad de preguntaros y de que bien, estéis bien. en el debate. Mil gracias. Aquí estaremos a vosotras. Bueno, pues nos vamos a mover de nuevo. Dejamos a las compañeras de que estoy poniendo verde y nos acercamos. Al espacio de igualdad, hermanas Mirabal. Seguro que todas lo conocéis y habéis estado allí. Y voy a dar paso a Rocío, que nos, lo va, nos va a explicar lo que es el, lo que es el espacio y, y qué vínculo tiene el espacio con esto de la economía de los cuidados y de la economía feminista. Gracias Rocío, te doy paso. Muy bien, hola. Buenos días a todas. Eh, voy a compartir la pantalla si os parece, que he preparado así como unas diapositivas, no dicen nada que yo no vaya a contar, pero bueno, así seguimos un poco el guión, ¿vale? O sea, que a mí me sirve también como para, para, para ubicarme. Eh... Bueno, yo me llamo Rocío, estoy en el equipo de dinamización del Espacio de Igualdad, ¿vale? Entonces, eh, os voy a contar un poquito primero eh, qué son los espacios de igualdad o qué hacemos en el Espacio de Igualdad. Eh, los espacios de igualdad son eh, unos recursos municipales del Ayuntamiento de Madrid, hay toda una red de espacios de igualdad, hay ahora mismo 17, en principio la idea es que haya como uno por distrito, y son espacios como para. Tienen el objetivo de aterrizar las políticas de igualdad de género en cada uno de los distritos, ¿no? adaptándose a la realidad de cada uno de los distritos. A nivel práctico, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, ¿qué es un espacio de igualdad? Pues por una parte hacemos atención individual a mujeres psicológica, jurídica y de desarrollo profesional. Tenemos un equipo de dos psicólogas, una abogada y una orientadora, una orientadora laboral. Luego hay toda una parte de trabajo grupal, y ahí es donde estamos el equipo de, de las dinamizadoras, eh, aunque bueno, también las compañeras psicólogas y, y abogadas también, también hacen talleres grupales. Básicamente son talleres eh, dirigidos, bueno, algunos exclusivamente a mujeres, otros son mixtos, depende un poquito de la, te de la temática. No me voy a poner a contaros cada uno de los talleres que hacemos, ¿no? pero bueno, en general son talleres donde eh, se trabaja, eh, bueno, ideas que tienen que ver con la igualdad, que también, o sea, las, las temáticas que se abordan en los talleres siempre giran alrededor de, de la igualdad y del feminismo, ¿no?, eh, pero lo importante es lo que se genera en estos grupos de mujeres, esto lo vamos a ver después y que para mí es lo que tiene como más vinculación con, con la economía feminista, ¿no?, Luego también hacemos un trabajo de sensibilización y prevención, eh, pues en colegios, en institutos, con entidades del distrito, bueno, este es como un poco el mapa de, de lo que hacemos. Eh, estamos encima de la casa de baños en Metro Alvarado y bueno, ahí tenéis el contacto por si, bueno, para que os pongáis en contacto con nosotros para con lo que haga falta, estamos en redes sociales, bueno, como que es fácil ubicarnos. Entonces, eh, bueno, a mí me parecía me ha, no sé, nos parecía interesante eh, tratar de reflexionar un poco sobre por qué un recurso como un espacio de igualdad potencia la economía feminista o, o, o bueno o, o, o de qué manera ponemos el foco en, en la economía de los cuidados, ¿no? Eh, y entonces, una de las cosas o una de las ideas que, que, que nos salían más rápidamente, y es lo que he comentado eh, al principio, es no tanto el qué hacemos, por supuesto es súper importante, sino el cómo lo hacemos, ¿no? O sea, todos estos servicios que, que he contado antes de atención a mujeres, eh, bueno, son muy importantes en, en su propio objetivo, pero sobre todo nos parece importante como tratar de cambiar la lógica productiva y, y tratar de ponerle el foco en cómo hacemos las cosas, ¿no? El cómo dinamizamos los grupos, cómo nos dirigimos a las mujeres. ¿Cuál es el clima que se genera en el espacio de igualdad? ¿no? O sea, no tanto esta lógica productivista de hacer esto, esto, esto, esto, sino cómo lo hacemos. no? O sea, eh, cómo ponemos la vida de las mujeres en el, en el centro de nuestra intervención, ¿no? o sea, en la parte de arriba de nuestras prioridades. Eh, por eso, o sea, como que una de las cosas que más cuidamos son, o, o, o lo que el, una de nuestras de las cosas como que siempre tenemos muy presentes ¿no? es que el espacio de igualdad sea en sí mismo como un, un, espacio, de, un, un espacio donde las mujeres se sientan cuidadas ¿no? y eso ya es algo como que cambia completamente la lógica a la que estamos acostumbradas. O sea, las mujeres, bueno, pues hemos sido educadas en el cuidar, en el ser por y para otras y de repente eh, entrar en un espacio en el que nos sentimos cuidadas y sentimos que el cómo nos sentimos, el cómo estemos es importante. Y ese cómo estamos es, es, es la prioridad del taller, ¿no? O sea, como que eso ya desafía la lógica productivista. Entonces, eh, por eso insistimos mucho como en el, en el cómo, ¿no? en el cómo nos relacionamos. Eh, y entonces, claro, o sea, esto, pues desde un taller en el que a lo mejor, pues eso, por la vivencia que trae ese día concreto una de las participantes, pues cambiamos la lógica del taller o cambiamos la dinámica del taller porque, bueno, pues de repente como una necesidad que no contábamos con ella, pero se pone encima de la mesa y se cambia. En las atenciones individuales, las compañeras psicólogas, abogadas, después lo voy a contar, pues eso. Eh, o sea, es tratar como de, de humanizar la intervención mucho más, ¿no? O sea, ya la intervención social siempre, o sea, como que el trato personal cálido siempre tiene que estar ahí como en el centro, pero es como, eh, bueno, o sea, ¿no? a, hacer de esto una prioridad, ¿no? O sea, como que, que lo importante sea cómo están las mujeres, cómo llegan al espacio de igualdad, bueno, pues la problemática que, que hayan tenido ese día concreto con su, en su casa y, y, bueno, que la intervención gire como, como en torno a eso, ¿no? Y luego aquí también nos parecía como súper importante nombrar lo que se genera en los grupos de mujeres, ¿no? O sea, como os decía antes, hay talleres de muchísimas temáticas, pues de amor romántico, de literatura, de escritura, de radio, de teatro, bueno, o sea, como de un montón de temas, ¿no? Y lo que es brutal es, eh, aparte de, como ya he dicho antes, no aparte de los temas que se trabajan, lo que se genera, cuando un grupo de mujeres empieza a conocerse entre sí, empiezan a hacer un proceso juntas, empiezan a bueno, bueno pues a, a, a potenciar la sororidad al final, ¿no? Eh, y esto va totalmente en la línea de la economía feminista, ¿no? O sea, se generan unos cuidados mutuos entre ellas, afianzan su red eh, vecinal, su red de apoyo eh, Bueno, o sea, como que Muchas veces simplemente el estar junto a otras mujeres, pues eso ya también, bueno, cambia la, la lógica en la que estamos metidas muchas veces. Como han comentado antes muchas otras de las, de las compis, ¿no? O sea, como que al final en las ciudades llevamos un estilo de vida súper individualista, eh, como muy... Bueno, pues tenemos unas vidas como muy aceleradas, muy de estar con nosotras mismas, eh, se han debilitado de alguna manera las redes vecinales, entonces, pues eso, de repente estar en un taller sobre literatura y conocer a tus vecinas, pues bueno, a lo mejor la literatura es una excusa para que hayas conocido a tus vecinas y el día que necesitas lo que sea, pues tienes a alguien con quien contar, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿qué es lo que nos encontramos con la mayoría de mujeres que llegan a los espacios de igualdad? Pues mujeres agotadas y saturadas por la carga de cuidados que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Y la carga de trabajo de trabajo de cuidados, ya sean remunerados o no remunerados, ¿no? las dobles, las triples jornadas, eh, esto lo vemos en nuestro día a día, lo vemos en nosotras mismas, en las propias trabajadoras del equipo, lo vemos en las mujeres que vienen cada día. Eh, entonces, claro, pues como que de repente las mujeres que vienen a participar en los talleres o que vienen a dar las atenciones, el ratito que vienen al espacio de igualdad es un ratito que no tienen que cuidar, y es como, bueno, o sea, por una parte esto ya es como un espacio de, de, de desahogo y de, y de respiro, ¿no? O sea, pues eso, el ratito que me dura el taller, eh, pues no estoy pendiente de cuidar a nadie, ¿no? Todo lo contrario, o sea, siento que me están cuidando y siento que también estoy como mm, adquiriendo herramientas para aprender a cuidarme a mí misma. Porque esta es como otra de, las, de los pilares centrales, ¿no? O sea, eh, ya sea el tema que sea, que se esté trabajando en el taller, al final acaba saliendo el tema este, ¿no? de cómo las mujeres hemos sido o sea, tradicionalmente educadas en el ser por y para otras y de repente bueno, pues las reflexiones que tratamos de poner en marcha en los talleres es como eh, bueno, pensar en herramientas donde pongamos nuestras propias necesidades en el centro, pensar estrategias eh, donde bueno, mmm, tratar como de imaginar otros, otras maneras de organizarse siendo siempre conscientes de que esto no siempre es posible, ¿no? O sea, como que al final los medios materiales, las condiciones materiales están ahí eh, y si no hay una... O sea, como que la, una distribución igualitaria de los cuidados, por supuesto, no es eh, responsabilidad de las mujeres en exclusiva. Pero bueno, sí que nos parece interesante como estas reflexiones que se generan en los grupos de trabajo y en los talleres, ¿no? Como que de repente son unos espacios para que las mujeres empecemos a pensar un poco qué vida queremos vivir, ¿no? Y empecemos a ser un poquito críticas sobre las dinámicas que tenemos aprendidas, sobre bueno, la manera en la que hemos sido socializadas. O sea, al final es un tomar tomar conciencia sí. feminista, ¿no? o sea, un tomar una conciencia, tomar conciencia de eh, bueno, la, los mandatos de género que me atraviesan, identificarlos como primer paso para tratar de cambiar esta lógica de, de ser solo por y para, para otras, ¿no? Entonces, bueno, como que sí que se potencia esta reflexión sobre, sobre otros mundos posibles. Y, y claro, o sea, esto para nosotras es economía feminista pura y dura, ¿no? O sea, como generar espacios de encuentro con otras mujeres para reflexionar juntas sobre qué vidas queremos vivir. Y es que esto ya eh, es súper revolucionario. Aunque el motivo del taller haya sido... Eh, pues un ciclo de cine por ejemplo ¿no? pero como que lo, el meollo es eh, la reflexión que hay, que hay detrás eh, y sí, y, y el motor de cambio que esto supone para, para la vida de, de las mujeres también decía antes que, que bueno, o sea esto que tiene que ver con la, con la reflexión y, el, con, y el, con, con, con imaginar otros mundos posibles es súper interesante, pero también tenemos que ser conscientes como que vivimos en un mundo con unos bueno con unas necesidades materiales, con unos, bueno, que, que los medios materiales están ahí, ¿no? O sea, como que el mercado laboral es el que es. Eh, actualmente la crisis sanitaria, social y económica que tenemos es la que es. Y sí que es cierto pues, que eso, o sea, como que de unos meses a esta parte, eh, bueno, si ya antes la economía feminista, ya desde hace mucho tiempo, venía denunciando que eh, bueno, el, modelo de, el modelo económico, el modelo de producción que impera... Eh, pues es un modelo productivo que, que precariza la vida y que, y, y que genera unas vidas muy precarias, pues nosotros también hemos ido viendo que eh, desde la situación de pandemia hasta hoy en día, esto como que se ha agudizado más aún, ¿no? o sea, estamos viviendo pues como una precarización cada vez más, dolorosa de las vidas de las mujeres y esto es lo que pasa siempre con las crisis no o sea al final quienes vivían vidas quienes ya vivían vidas precarias como, como vivíamos las mujeres en una situación de crisis esta precarización como que se va a agudizar no entonces bueno por una parte está nuestra compañera de desarrollo profesional acompañando un proceso de búsqueda activa de empleo y claro, pues aquí nos encontramos un poco con el conflicto capital-vida, ¿no? O sea, al final hacemos un acompañamiento para que las mujeres se inserten en un mercado laboral, eh, bueno, siendo críticas con cómo está el mercado laboral, pero también siendo conscientes de que, para, de que hacen falta unos medios materiales para vivir, ¿no? Entonces, otra vez lo que intentamos es que no sea tan importante el qué, sino el cómo, ¿no? O sea, eh, hemos estado viviendo unos meses donde contactar con el SEPE era absolutamente imposible, y con cualquier, casi, casi con cualquier otra oficina pública era casi imposible, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nosotras tratando de desafiar un poco esa lógica, como que, bueno, eso, el planteamiento es completamente el opuesto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ponernos un poquito al servicio de las necesidades de las mujeres y vamos a tratar de que este acompañamiento en la búsqueda profesional, que ya es súper duro, pues sea lo más cálido posible, lo más individualizado posible, lo más personal posible, ¿no? O sea, que te falta un papel, pues no pasa nada, o sea, no es que no pase nada. Bueno, tratar de romper un poco con esta lógica como súper productivista de pa, pa, pa, sino, bueno, o sea, vamos a ver cuáles son las necesidades que tienes y vamos a tratar de acompañarte de la manera más cercana y más humana posible en un proceso como es la búsqueda de empleo, que son procesos como muy duros, ¿no? Y luego, ante la situación de emergencia social, bueno, ha habido una serie de eh, Recursos económicos que se han puesto al servicio de la ciudadanía eh, y nosotras ahí, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido como adaptarnos a estas necesidades, ¿no? Los espacios de igualdad no son unos no son unos centros de, de gestión de ayudas sociales ni de solicitud de ayudas sociales, o sea, no es así, o sea, no, no está dentro de nuestra línea de trabajo, pero sí que es verdad que desde junio, pues de repente hubo como un súper incremento de las solicitudes para que para que las orientásemos a las mujeres en la solicitud del ingreso mínimo vital, por ejemplo. También algunas asesorías sobre el subsidio extraordinario para personas empleadas del hogar y demás. Entonces, bueno, pues un poco otra vez lo mismo. Aunque no entraba, supuestamente, dentro de nuestra línea de trabajo así como más estricta, de repente vimos que había como unas necesidades de las mujeres mmm, acuciantes y más que evidentes. Entonces, bueno, como que pusimos, en, bueno, como que sí que hemos estado haciendo un acompañamiento para que las mujeres solicitasen sobre todo el ingreso mínimo vital, que eso ha sido lo que más nos han demandado. ¿no? Eh, y claro, o sea, otra vez volviendo al no tanto qué hacemos, sino cómo lo hacemos, pues por ejemplo en estos acompañamientos del ingreso mínimo vital que hemos ido haciendo, pues la lógica era un poco esta, o sea, nosotros no, no hemos hecho las solicitudes del ingreso mínimo vital por las mujeres, sino que, bueno, las hemos acompañado y las hemos dotado de herramientas para que fuesen ellas quienes solicitasen ese ingreso mínimo vital. Un ingreso mínimo vital que en principio eh, era fácil de solicitar, pero realmente nos hemos dado cuenta de que había, eh, bueno, pues bastantes trabas burocráticas, eh, bueno, o sea, como que había que adjuntar un montón de documentación, las mujeres tenemos muchas brechas digitales, que ahora también las voy a comentar un poquito, entonces, bueno... También nos parecía importante como que las mujeres fuesen conscientes de la importancia de que, en general, las prestaciones sociales sean solicitadas a nombre de las mujeres, ¿no? O sea, como que otra vez volviendo al cómo se hacen las cosas y no tanto el qué se hace, ¿no? O sea, pues eso, nosotras no somos gestoras de ayudas sociales, no, no, no, no podemos hacer las solicitudes de las prestaciones económicas por las mujeres, pero sí podemos hacer todo una, un trabajo de concienciación. Y de que las mujeres tomen conciencia de lo importante que es que, por ejemplo, pues eso, quienes sean titulares de las prestaciones sean ellas mismas, ¿no? Y no sus maridos, por lo que pueda pasar. O sea, por eso, insisto mucho, o sea, mm, eh, insisto mucho tan, más en el cómo que en el qué, ¿no? O sea, como que el, el cómo acompañamos a estas mujeres para que, eso, pues dotarlas de herramientas para que sean ellas mismas quienes, pues, soliciten el, ingres, el ingreso mínimo vital o, o lo que sea. También nos hemos encontrado con bastantes escollos y aquí también, pues claro, los, los mandatos de género y la desigualdad de género, pues es que sale cada dos por tres y son, por ejemplo, pues hemos visto muchas eh, mujeres con menores a cargo, eh, separadas, divorciadas, eh, que no tenían fijadas, eh, que en la separación no había unas medidas paternofiliales fijadas, ¿no? Entonces, claro, las dificultades que esto supone de cara a relacionarte con la administración son muy grandes, porque estén o no fijadas, pero si están fijadas y no se están cumpliendo, pero tú no haces una demanda en ese sentido, para la administración, tú como mujer estás recibiendo, bueno, no tú como mujer, pero bueno, eh, tus hijos a través de ti como tutora están recibiendo una cantidad económica que luego en realidad no estás percibiendo, ¿no? Bueno, todas estas brechas, todas estas dificultades con las que nos encontramos las mujeres constantemente, eh, bueno, pues, pues, pues, ha sido como un poco tratar de acompañarlas y, y, y bueno, pues, tratar de, bueno, de visibilizar estos escollos y estas brechas. Y las brechas digitales, ¿no? que son muchas y muy diversas. O sea, Muchas veces cuando hablamos de brecha digital parece que es que las mujeres no, hemos, no sabemos utilizar el ordenador porque no queremos y no es así, ¿no? O sea, va mucho más allá. Por una parte está la brecha educacional en la que desde siempre a las niñas no se les educa de la misma manera el manejo de la tecnología de la misma manera que a los niños. Esto ya desde muy pequeños es así. Luego también nos encontramos con muchas mujeres que no cuentan con los medios técnicos suficientes para acceder a, pues eso, por ejemplo, solicitar el ingreso mínimo vital online porque no tienen ordenador o que sí que hay un ordenador en casa pero que no está a disposición de ellas porque pues eso, si hay un solo ordenador para compartir entre eh, los estudios de los hijos y las hijas, el teletrabajo del marido y las necesidades que ella pueda tener, pues la última en la cola de prioridades son las necesidades que ella pueda tener, ¿no? O sea, como que esto sí que nos lo estamos encontrando. Mujeres que a lo mejor en su casa sí que hay, unos, sí que hay un ordenador, pero que no tienen acceso a él. O luego, también, eh, otra de las brechas digitales es, lo patriarcal que es el medio digital en sí mismo, ¿no? O sea, que tú accedes a Internet para buscar una información relevante para ti, como es, pues eso, buscar cómo solicitar el ingreso mínimo vital y de repente eh, te aparece un contenido, eh, bueno, machista, misógino, una publicidad, bueno. O sea, como que las brechas digitales y las dificultades que las mujeres tenemos para acceder a, bueno, a, pues eso, a una solicitud online de cualquier prestación pues que para las mujeres no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hemos intentado acompañar lo mejor posible en estas, bueno, en estas, bueno, en estas cuestiones así como, como técnicas. Y luego otra cosa ya un poco así como a nivel actual, después de la, del pico gordo de pandemia y la situación en la que nos encontramos ahora, nos estamos encontrando con una necesidad de retomar lo presencial, ¿no? O sea, eh, en el espacio de igualdad, por ejemplo, ya desde esta semana no estamos atendiendo con cita previa. El espacio ya está abierto en su horario habitual y no hace falta pedir cita previa para asistir. Eh, entonces, bueno, precisamente por esto mismo que, que venía comentando antes, ¿no? O sea, hay muchísimas brechas digitales que han hecho que mientras la atención ha estado siendo telemática, muchísimas mujeres se han quedado fuera. ¿no? Entonces hay como una necesidad de retomar lo presencial, pero al mismo tiempo también nos hemos dado cuenta como que tam también hemos sacado como cosas interesantes de este periodo y quizá compatibilizar lo presencial con modelos mixtos, porque en lo, lo online también ha dado la posibilidad de participar a mujeres que a lo mejor en lo presencial no pueden, por lo que sea, ¿no? o, sea, o por, por dificultades para salir de casa. Bueno, o sea, como que sí que nuestra reflexión va un poco en ese sentido, ¿no? Retomar lo presencial, pero quizá compatibilizarlo con, con modelos mixtos. ¿Participar en un taller online eh, facilita la conciliación? Pues bueno, eso es un súper debate, ¿no? O sea, Porque al final nos hemos encontrado con mujeres que estaban participando en los talleres online mientras estaban cuidando, ¿no? Entonces, bueno, mucho que pensar y mucho que reflexionar, pero, pero bueno, como que... Sí, estamos reflexionando un poco como la necesidad de eso, de retomar lo presencial, evidentemente, pero quizá compatibilizarlo con, con modelos mixtos. Y por supuesto lo que habéis estado comentando el resto de COMPAS, ¿no? O sea, fortalecer lo comunitario. Y en Tetuán la verdad es que es genial porque está, eh, aparte del proceso de desarrollo comunitario de Tetuán, que lleva ya muchos años, en general hay como un tejido asociativo bastante fuerte... Y eso se nota, ¿no? O sea, como que yo creo, bueno, y, y pensamos, ¿no? Que en estos periodos así como de crisis donde las vidas se precarizan y donde eh, vivir los, el, el día a día cada vez es más complicado y cada vez es más precario y donde vivimos unas vidas, bueno, pues muy individualistas y, y, y, y muy saturadas, pues, pues, bueno, fortalecer lo comunitario y, y las redes de apoyo mutuo pues se convierten como en una estrategia ineludible para, para poder vivir, ¿no? O sea, como que, que es la estrategia, fortalecer lo comunitario sin ninguna duda. Y esto es un poquito lo que hacemos en el Espacio de Igualdad, en la dirección de, o sea, como desde la perspectiva de la economía feminista, ¿no? Y he querido cerrar con una cita de Amaya Pérez Orozco, nuestra supereconomista feminista, un poco en la línea de lo que he venido comentando, ¿no? La vida, merece la pena, la vida que merece la pena ser vivida ha de tener... Eh, claro, las dimensiones materiales, pero también las emocionales y las afectivas, ¿no? Por esto que venía yo comentando, como de que quizá, aparte de, que, de, de poner el foco en el qué, también en el cómo, ¿no? O sea, esta era un poco la idea. Muy bien, muchísimas gracias Rocío. Eh, súper grato escucharte la verdad y el enfoque de trabajo también muy potente luego si queréis también habrá espacio para que, le, para que le comentéis o le preguntéis a Rocío vale vamos a dar paso si os parece a la última a la última intervención nos vamos a a ver ahí nos vamos a ir alejando del espacio hermanas mirabal y nos vamos a ir acercando a la red de apoyo mutuo de Bellas Vistas. Eh, la persona que nos, lo, que nos lo va a contar es Sara, Sara Mili. Y bueno, le voy a dar paso a ella. Sara, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, fenomenal. Hola. Muchísimas gracias, Sara, te cedo la palabra. Vale, gracias a ti. Eh, yo soy Sara y pertenezco a la Red de Apoyo Mutuo de Tetuán. Lo que voy a hacer es un poco contar cómo ha sido nuestra experiencia, en particular la mía, desde que inició la Red hasta hoy en día. La Red, en, el, en su inicio, nació al principio de la cuarentena y nació para ayudar a las personas más vulnerables con el, en, por el COVID. Entonces nos dedicábamos principalmente a hacer la compra de las personas mayores que nos solicitaban ayuda hacerles la compra, sacarles al perro, todo lo que ellos no podían, no tenían miedo a hacer. Luego también había una parte muy bonita que eran las personas mayores que se sentían solas o estaban solas en casa, se les asignaba, bueno es que solicitaban la ayuda, se les asignaba un voluntario que las llamaba todos los días para, pues, para hablar con ellos, para ver qué tal estaban, para asegurarse que todo, que todo iba bien, ¿no? A raíz de ahí eh, empezamos a colaborar con el ayuntamiento que nos solicitó ayuda y era para repartir comidas, bueno, menús, que ya eran de comida preparada, a las distintas familias. En este caso, eran ellos los que nos pasaban las familias. Ellos tenían un restaurante que, le, que recibía donaciones, preparaba la comida, les facilitaba esta comida al el ayuntamiento, eh, ellos decían a quién iba y nosotros recogíamos la comida del restaurante y la repartíamos en el barrio de Tituán. En nuestra colaboración con el ayuntamiento surgieron varios problemas eh, a mi gusto, que yo era la que me tocó coordinar toda esa parte con el Ayuntamiento, eh, echamos mucho en falta, una falta de transparencia y una falta de respeto, la verdad. Por un lado, la falta de transparencia es que en ningún punto, por mucho que se lo solicité varias veces, nunca quisieron darnos un, por escrito, ni siquiera por WhatsApp, cómo funcionaba todo lo que estaba pasando, porque al final los voluntarios queríamos saber un poco desde sus palabras cómo funcionaba todo, desde de dónde llegaba la donación al restaurante, qué relación tenía exactamente con el restaurante, si era completamente una donación o se llevaban algo. Queríamos un poco saber cómo funcionaba todo, cómo seleccionaban a las familias que recibían estas ayudas y nunca, nunca quisieron dar absolutamente nada por escrito. Luego, por otro lado, eh, nos sentimos bastante una falta de respeto en el sentido que nunca nunca nos reconocieron casi como con nuestra autonomía. No, cada vez que teníamos algún tipo de enfrentamiento porque no estábamos de acuerdo en algo, la respuesta siempre fue esto es lo que hay. Si os gusta bien, si nos podéis ir, a mí, como a mí me da igual. Cosa que era un poco desagradable, teniendo en cuenta que había más de 50 personas que salían todos los días de casa para repartir estas comidas. A mí me pareció un poco feo. Luego, por otro lado, eh, nunca reconocieron la autonomía de la red, no paraban de insistir en varias conversaciones como si los voluntarios fuéramos voluntarios del ayuntamiento, cosa que no era así. Nosotros nunca quisimos pasar, facilitarles los datos de los voluntarios porque nos parecía que eso era una cosa de la red y nos queríamos mantener un poquito al margen, por mucho que colaboráramos. Y, y entonces echamos un poco en falta esto con, la, con el trato con el ayuntamiento. Por otro lado, intentamos, bueno, a este teléfono que era en principio para solicitar las ayudas, como ya he comentado, para hacer la compra, sacar al perro y, y la atención a los mayores, empezamos a recibir un montón de llamadas de gente que nos contaba que estaba en una situación económica muy complicada y que necesitaban recursos, eh, sobre todo comida, pedía mucho comida, pañales, cosas de ese estilo. Entonces, a raíz de eso, conseguimos, gracias a Ahora Madrid, nos facilitaron unos menús diarios que nosotros íbamos repartiendo a la gente que nos llegaba a nosotros personalmente. A partir de ahí, cuando ya además, cuando empezaron a abrir un poquito... Empezamos a trabajar sobre la despensa. Ahí creamos la despensa, en la cual nuestra idea era un poco... Para nosotros era mucho más digno darles a las familias los propios alimentos para que ellos eligieran qué cocinar. En general, eh, casi todas las familias eran familias de inmigrantes lo que significa que les estábamos dando un menú que seguramente no era lo que a ellos más les gustaba, era un menú tradicional español y bueno nuestra idea era darles nosotros los materiales para que ellos mismos pudiesen cocinarse las comidas que más les gustaran. El primer, el primer reparto que hicimos fue simplemente a 25 familias, en las cuales un poco en esta línea eh, estuvimos hablando con ellas y pidiéndoles un poco que nos guiaran en, en qué productos querían, querían tener. Eso, el primer reparto fueron solo 25 familias, fueron bastante, cada cesta era distinta, iba un poco destinado a, a lo que nos había pedido cada familia. Luego, teniendo en cuenta el colapso que tuvimos, que nos empezó a llevar muchísima, pero muchísima gente, desgraciadamente tuvimos que cambiar eso porque ya no era factible, no se podía hacer. Entonces empezamos a hacer cestas de tipo que dependían del número de miembros que tenía la familia. Todo esto pasó porque llegamos a atender a un total de 483 familias que se repartían en 120 familias semanales. Había un total de 1.242 adultos que se repartían aproximadamente en 310 semanales y 614 menores que se repartían en 153 menores semanales. Entonces, ante esta cantidad, tuvimos que hacer unas cosas un poquito más prácticas porque si no, no era posible. Luego, el funcionamiento de la despensa. y eh, Hemos funcionado siempre con donaciones de gente del barrio. La verdad es que en ese sentido estamos muy contentos. Hemos tenido un montón de donaciones. Hemos llegado a tener más de 16.000 euros. Y, y ha habido, conocemos a algunos vecinos del barrio que, aun siendo gente que no tiene un gran nivel adquisitivo, han llegado a donar. Uno de ellos, por ejemplo, ha llegado a donar 1.000 euros que es una cantidad bastante importante. Eh, por otro lado, el funcionamiento de la, de la despensa lo fuimos organizando por grupos. Teníamos distintos grupos de trabajo, entre los que estaban, por ejemplo, el grupo de acogida, que era el que se dedicaba a llamar a las familias, a ver la situación, eh, les citaba los días correspondientes para la recogida de comida. Luego teníamos un grupo de logística que se encargaba un poco de preparar las cestas, eh, organizarlo todo y realizar el reparto y por último un grupo de compras que eran los que se dedicaban a mirar un poco lo que necesitábamos y, y a comprarlo eh, hemos estado funcionando en una parroquia la parroquia de nuestra señora del encuentro que nos ha cedido el local sin poner ningún tipo de condiciones la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos porque nos lo cedió sin más entonces eh, fue muy bonito, hemos trabajado muy bien ahí, ahora nos hemos cambiado de local, pero, pero hemos estado ahí hasta ahora prácticamente y la verdad es que agradecemos muchísimo su comportamiento, nos compraron un arcón, ha sido también bonito participar. Luego un poco la idea de la despensa era llevar a hacer, llegar a hacerla autogestionada, empezamos a trabajar en esto y, y entonces muchos de los beneficiarios acabaron trabajando también como voluntarios y fue un proceso muy bonito, la verdad, estaban muy, eran muy participativos. El problema es que llegó un momento hace aproximadamente un mes que vimos que ya no nos llegaban prácticamente donaciones y que, y que no teníamos los suficientes recursos como para continuar a ese ritmo. Entonces decidimos eh, quedarnos solamente con las familias que van excluidas de las ayudas del ayuntamiento. Ya casi todas son por, porque están en situaciones irregulares, como la ocupación, o no tienen papeles, y entonces quedan al margen de estas ayudas. Y ha sido un, nos hemos quedado aproximadamente con algo menos de 60 familias. Con el resto, eh, los fuimos llamando uno por uno para pedir su consentimiento y pasarle los datos al ayuntamiento. Entonces, actualmente, bueno, hace como finales de julio tuvimos una reunión con la Junta, en la que accedieron a hacerse cargo de estas familias. A, Actualmente no tenemos ningún tipo de respuesta, no, no se ha movido absolutamente nada. Estas familias siguen sin recibir nada. Eh, algunas estaban en unas situaciones muy, muy complicadas. Eh, hemos concertado una cita en dos semanas, nos han dado la cita, para volver a retomar un poco esto. Nuestra idea es empezar a tomar algún tipo de medidas si vemos que, que no se hacen cargo de esas familias. Pero bueno, por el momento nosotros estamos con esas familias que actualmente hemos dejado un poquito lo de incluirlos porque ha sido un poco complicado, eh, casi todas las personas que estaban involucradas dentro de los beneficiarios eh, quedaron, se quedaron al margen de las ayudas y de los que quedan actualmente está siendo un poco más complicado hacerlo también por todos los problemas con el COVID, que las reuniones son de máximo seis personas, todo eso nos está complicando un poco, la idea es esa, pero bueno, vamos... Ahora un poco despacio, de hemos tenido unos, este mes un poquito complicado. Luego, por otro lado, aparte de la despensa, de la red eh, de apoyo de Bellas Vistas, salió también la ayuda a la, para la solicitud del ingreso mínimo vital. Yo personalmente nunca he participado en esa parte, pero bueno, por lo que iban comentando los compañeros, ha sido un trabajo bastante complicado. Ellos quedaban, tenían, daban citas a las familias que querían solicitarlas para ayudarles a entender todo el procedimiento y, y ayudarles con los papeles. Eh, han, se han encontrado con muchos problemas, es una cosa muy tediosa, como ya ha comentado la otra compañera. Eh, aparte, nosotros, no sé si ella lo habrá visto, nos hemos encontrado con el problema de que muchas de estas familias nos traían una carta de la Comunidad de Madrid informándoles que si no presentaban eh, la solicitud del ingreso mínimo vital en un plazo de 15 días, se les retiraban las ayudas del Ayuntamiento. Cosa que era muy complicado debido a que ahora mismo conseguir los papeles que se requieren para solicitar esa ayuda no siempre es muy fácil. Teniendo en cuenta que ahora es, las citas te las dan cada. Vamos, hay un, no te dan las citas de un día para otro. Entonces, nos hemos encontrado, a mi gusto, sobre todo con ese problema en el ingreso mínimo vital. Y bueno, esto es un poco cómo ha funcionado la despensa. Eh, la verdad es que ha sido un trabajo muy bonito. Eh, ha sido también muy bonito el involucrar a las familias. Hemos tenido una respuesta muy buena tanto por parte de voluntarios como por parte de vecinos como por parte de los propios beneficiarios, que siempre, como en todo, han surgido problemas. Pero, en general, eh, la gente está muy agradecida, ha sido muy participativa, se ha prestado a ayudar en todo lo que les hemos ido diciendo. Entonces, estamos muy contentos. Nuestra idea es, en un futuro iguales de estas 50 familias, conseguir que sea algo, como ya hemos dicho, autogestionado, que acaben creando una red en la que, en la que se ayuden mucho entre ellos. Y, por otro lado, que, que cosas como la despensa que hemos montado no sean necesarias, ya que creemos que esto es algo que, que debe estar en manos de las instituciones, que es su trabajo y que deberían ser ellos los que, que se hicieran ese encargo. Por lo tanto, esperemos que esto no tenga que durar mucho más tiempo y que por fin tomen ellos un poco las riendas. Y esa es un poco... La idea de la despensa de nuestra experiencia y, y, bueno, por lo que hemos compartido con otras redes, es un poco la experiencia que han vivido muchas redes en otros barrios. Y nada, muchas gracias por dejarnos participar y por contar un poquito cómo hemos vivido todo esto. Muchísimas gracias, Sara. Que me he quedado impactada con... Con la cantidad de gente, o sea, la capacidad que habéis tenido para llegar a tantísima gente, eh, o sea, que denota una capacidad de trabajo y de organización brutal. O sea, los datos son eh, muy tremendos. Y, y luego, bueno, pues con todo el tema este que comentabas, ¿no? En relación al ayuntamiento y, y qué soluciones se aportan ¿no? a, a la situación actual de esas familias. Um... Un poquito para añadir que no somos ni siquiera la única despensa, lo que significa que hay mucha más gente en el barrio que tiene que solicitar o que tiene que acabar acudiendo a esta clase de ayudas, porque están, por ejemplo, otras compañeras en la ENRE, aparte de, de otras cosas más oficiales. Entonces, creo que es bastante impactante la cantidad de familias en esa situación que tenemos en el barrio. Nosotros personalmente solo atendíamos a la zona de Bellas Vistas. Ajá, claro que es... Mm. Bueno, muchísimas gracias Sara y resto de participantes, de ponentes. Tendríamos ahora como unos 20 minutillos hasta las 2 eh, para que podáis realizaros preguntas eh, tanto de las personas que habéis estado como, como observadoras hasta ahora, hasta este momento, como de las propias personas que habéis estado contando alguna de las iniciativas, pero os apetecería saber algo más de alguna de las otras. Eh, bueno, pues que podamos hacernos preguntas o que podamos intervenir eh, tenemos por ahí también a una compañera a Laure de Cooperativa La OSA que queríamos también, nos parece una iniciativa súper interesante y muy vinculada también a la economía de los cuidados eh, que se está poniendo en marcha en el distrito y queríamos también darle la palabra y que tomara unos 2 tres minutitos para contarnos un poco la OSA aunque ya sé que las que sois del distrito seguro lo conocéis entonces, si quieres, Laure, nos lo cuentas y luego pasamos... No quiero que nos quedemos por lo menos sin 15 minutitos para poder tener preguntas. Venga, Laure, adelante. Gracias. Laure, creo que no te oímos. No te oímos, Laure. Muchas gracias. Ya me oís... Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Bueno, gracias por darme este minutillo. Eh, voy a ser muy breve. Eh, eh, pues, eh, bueno, yo soy, soy feminista, eh, ecofeminista, eh, y eh, soy vecina de Malasaña, ¿no? Porque estoy irrumpiendo aquí en, el, en, en esta charla feminista del barrio de Tetuán, porque eh, no la, la OSA, que es el primer supermercado... ...cooperativo y participativo que se va a abrir en España y específicamente en Madrid, en el barrio de Tetuán, en la avenida Asturias, 57, el metro ventía Va a abrir a mitad de noviembre, somos 920 cooperativistas y es un modelo único en el sentido de que las personas socias somos copropietarias del supermercado, porque aportamos una cuota social de 100 euros que es lo mínimo para... Somos consumidoras también del supermercado, es decir, que las socias que hemos dado este capital social eh, solo tenemos derecho a, a consumir, a comprar en el supermercado. Es participativo porque eh, tenemos que dar tres horas eh, cada cuatro semanas a los labores de la cooperativa en el supermercado. Eh, entonces, bueno, es un, es un modelo participativo en el cual somos propietarios, eh, corta toda la dinámica del, del consumo de distribución capitalista patriarcal que conocemos de los supermercados convencionales y es también un, un modelo eh, de igualitario ¿no? y para recrear eh, un sentimiento de barrio y de comunitarismo, eh, de autoayuda dentro del propio barrio de Tetuán. Así que os invito a, a conocerlo, a hacerlo socias y so, socias. Y, y bueno, esperamos que lo podréis disfrutar cuando se abre. Ya el mes que viene va a abrir sus puertas, va a haber un sortido bastante inmenso con productos de calidad y a un precio muy asequible, porque el margen va a ser muy corto, la cesta de la compra va a ser muy reducida y surtido de productos ecológicos como no ecológicos, donde el cual las personas socias podrán comprar todo, todo lo que quieran. Así que muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad y nos vemos pronto en el barrio de Tutuán. Gracias. Muchas gracias, Laure. Quizá para la gente que no la conoce, mira, tenéis abajo la herramienta de chat, eh, que ahí te puedes dirigir a todo el mundo. Y poner ahí quizás un enlace a la página de la OSA, por si hay gente que quiere saber cómo hacerse socio o averiguar un poquito más sobre el proyecto. Vale, sí, sí, os lo pongo ahora. También al resto os animo, eh, se pasó por ahí eh, el, el enlace a Vimeo del documental de Tuaneros. Qué pasó por ahí Elena cuando se estaba cuando estaban hablando las compañeras de te estoy poniendo verde porque participaron en este, en el proceso del, del documental tiene que ver con la huerta vecinal que nos contaban. entonces ahí también podéis tenéis ahí el enlace y si el resto de personas que habéis participado queréis compartir el enlace con más información o algo que os parezca interesante podéis colgar os invito también a que utilicéis el chat y venga, si os parece, podemos hacer, ir levantando la mano y os voy dando paso. ¿Quién quiere preguntar, saber más, hacer alguna reflexión? ¿Alguien? ¿O, o me lanzo yo? Venga, no, por ahí. Erika, ¿verdad? ¿Eres Erika? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> Nada, yo, yo soy Erika de Espacio Geranios y nada, quería agradecer el espacio y también preguntaros si conocéis, porque siento que hay como una barbaridad de iniciativas súper bonitas en, en, nuestro, en nuestro distrito, en nuestra zona y muchas veces yo siento que hay como, bueno, sé que existe, ¿no? estamos en el, desarrollo, en el proceso de desarrollo comunitario, pero para hacer iniciativas cruzadas o actividades para, para compartir, a veces siento que es como dif, difícil saber dónde poner la información o dónde sacamos la información, como, cómo coordinarnos entre nosotras para, para generar actividad. Y sé que, bueno, existe el Telegram, ¿no?, de Agenda Tetuán. Hay como varias iniciativas que están surgiendo para compartir sobre la agenda o actividad en el distrito, pero no sé si conocéis o tenéis ideas de de cosas que han funcionado en otros barrios y otras zonas para, para justamente eso, ¿no? compartir lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para, para generar mayor y mejor colaboración. Nada, y perdona, que espacio, somos un espacio de coworking aquí en Tetuán también, para empresas sociales. Encantada. Muchas gracias, Erika. ¿Alguna de las que estáis en algún recurso del distrito? que ¿Tenéis algo que comentarle? No sé si desde el espacio o desde Casa Grande, ¿sabéis un poco los, los espacios que hay de comunicación y coordinación a nivel del distrito? Lo que dice Erika del proyecto de desarrollo comunitario, que además se reúnen ahora, se vienen reuniendo pues cada 15 días o durante la pandemia una vez por semana se puede participar y ahí pues los distintos recursos entidades ONGs asociaciones no pues mmm, ponen se dan a conocer y se ponen proyectos en común uh -huh. y luego además hay comisiones hay comisión de educación de sanidad de salud eh, para mayores o sea que, que es lo que os estáis diciendo del proyecto de desarrollo comunitario súper interesante para gestionar. Yo el espacio de Casa Grande lo dejo abierto a todas las que queráis, ¿vale? Para, si se os ocurre cualquier cosa para el, y podemos colaborar en algo, estamos abiertos a eso también, ¿eh? Siempre. Estamos buscando coordinaciones y, y maneras de coordinar el trabajo y de dar a conocer también los distintos espacios y recursos. ¿eh? Tenemos una zona en la que ¿qué ofrece mi barrio? Bueno, pues ahí en Mirabal, por ejemplo, pues está siempre, ¿no? Les pido que me manden la programación y la tenemos colgada, porque me parece súper interesante. Está la información de los CA, que también es una maravilla de recurso, ¿no? Que se cuenta en el barrio del Centro de Apoyo a la Familia. Y luego cosas como, te estoy poniendo verde, sí que nos habíamos coordinado con ellas, yo creo que mi compañera educadora sí que las había llamado un poquito para conocer, ¿verdad? Para conocer... Sí, y, o sea que, que Casa Grande queda abierto a esto, eh y nosotras encantadas. Sí, nosotras sí hablamos con... ¿Verdad? De tiempo... Sí, luego ya llegó la ola y, y no sé. Ya, es que la ola nos ha llevado a todos por delante. <risa> <risa> hemos sobrevivido como hemos podido. Y dar la enhorabuena a proyectos como el de Sara, que es, ha sido increíble, ¿eh? Que por encima, o sea, han, se han gestionado y cómo se han organizado. Una pasada, ¿eh? ¿Cómo surgió la red, Sara? Porque además es que, ¿no? como muy rápido y de una manera muy espontánea, ¿no? ¿Cómo fue un poco el, el proceso de armar la red? Pues la verdad es que yo en el principio, principio no estuve, pero son un grupo de vecinos, muchos de ellos son de la asociación de vecinos de, de Cuatro Caminos, y entonces eh, se empezaron a mover. A mí me llamaron precisamente porque muchos de ellos ya conocían a, la, a una de las asesoras de la concejal de la Junta y nadie quería tratar con ella directamente para coordinar la parte de las comidas, y ahí fue cuando me introdujeron a mí. Pero bueno, fue todo yendo como muy poco a poco, al principio muy complicado, porque muchos no nos conocíamos, solamente hablábamos por teléfono y nos escribíamos, entonces era un poco... Fue un poco extraño al principio. Pero bueno, luego ya empezamos a hacer reuniones, ya cuando se puso lo hicimos de forma presencial. Pero sí, fue surgiendo todo de una manera como muy rápida, muy a solucionar todo así como se podía. Hubo muchos fallitos por eso, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de lo que ha ido saliendo y, y de lo que se ha montado. Pero fue así todo muy poco a poco y se fueron añadiendo cosas, gente. Al final acabo viendo una red de en el grupo grande, así como hay voluntarios, que ya casi no participan más que en cosas puntuales. Hay más de 100 personas del barrio y luego tenemos el grupo pequeñito que es ahora el de la despensa, que estaremos como 50 personas. Muy impresionante. Hay de decir ya un poco... Perdona, Sara. No, nada, Digo que hablando un poco en la línea del feminismo, es verdad que hay que reconocer que la gran parte son mujeres. Algo muy curioso porque luego en los grupos de coordinación no hay casi más hombres, pero en general los voluntarios, pues las voluntarias son principalmente mujeres. Ya. ¿Queréis hacer alguna reflexión o pregunta sobre lo que se ha compartido hoy? ¿Preguntarle a alguien en concreto alguna de las iniciativas o de los recursos? No, bueno, una reflexión a nivel general, ¿no? de justamente de la, del triple trabajo que asumimos bastante las mujeres, ¿no? y que mucha parte del trabajo comunitario voluntario que no está siendo remunerado y esta reflexión me llega ¿no? a, a, a la cooperativa La OSA, que queremos que sea un espacio evidentemente igualitario y que pueda conciliar la, la, la vida familiar y la vida... Pero sí que mmm, las socias tenemos que dar tres horas de tiempo a, a, al supermercado, trabajar allí eh, para ser socia y poder consumir. Eh, pero en otros supermercados, por ejemplo en Nueva York o en, en, um, en Francia eh, sí que había un espacio de guardería, ¿no? porque la, la persona que va a hacer su turno en supermercado o, eh, pues, eh, podría tener este espacio de guardería y eso es fundamental también en cualquier espacio de, de participación comunitaria, que pueda haber este espacio donde las mujeres, que la mayoría que quieran participar y que la mayoría tienen el, el cuidado a su carga, puedan tener este espacio gratuito eh, para poder involucrarse en, y, y empoderarse, ¿no? Entonces yo creo que también es bueno tener, saber de, de todas estas iniciativas de economía de, de cuidado y economía feminista en el barrio para colaborar juntas, ¿no? ¿Quién más? Venga, yo voy a. No es una pregunta, pero es como una reflexión eh, de. Bueno, agradecer a todas las compañeras ¿no? sus intervenciones, que todas me han parecido súper interesantes. Y me voy a ir al principio del todo con la intervención de Ana Muiña, que me ha encantado, la verdad. Eh, y había una al escucharte había como una reflexión que se me venía a la cabeza y es cuando has estado comentando la parte de, de las costureras, ¿no? que hubo un momento en el que se cerraron los talleres y se fueron a trabajar a casa con todo lo que aquello implicaba, ¿no? o sea pues las condiciones que había en las casas, el tener a las criaturas ahí al mismo tiempo y se me venía a la cabeza, a la cabeza como el momento actual, no o sea que de repente teletrabajo y ahí te las apañes, ¿no? O sea, y, y sí que es verdad que durante mucho tiempo como que se, se, se, se reivindicaba el teletrabajo como una herramienta que potenciaba la conciliación, aunque luego de unos meses de parte que hemos visto que el teletrabajo pues se ha impuesto por necesidad, pues hemos visto que lejos de facilitar la conciliación, lo que ha hecho es sobrecargar todavía más a las mujeres, ¿no? O sea, que conciliar no es cuidar a tus criaturas a la vez que estás teletrabajando, a la vez que estás mmm, limpiando y cocinando, ¿no? Que esto es lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Entonces, jo, la importancia de hacer memoria, ¿no? Y decir, pff, si es que esto ya pasó y... Bueno, no sé, como que de repente me, me ha parecido como una, una situación que se me ha venido muy a la, a la actualidad, ¿no? Lo he dicho intencionadamente porque claro, tiene quiero decir que no, no, no las la, la situaciones históricas no se pueden calcar, pero sí que hay paralelismos y siempre se, eh, se repiten. ¿no? Todas las condiciones de, de explotación que estamos viendo ahora con el teletrabajo, en particular el teletrabajo de, de las mujeres, pues es que eso ya ya existía. ¿no? Entonces ahora hay un embellecimiento del teletrabajo. Que en algunas cuestiones, a lo mejor pues de mujeres muy cualificadas, quizá es posible, pero vamos, que yo me parece, veo una sociedad eh, completamente inhumanizada, aislada, de mujeres aisladas, teletrabajando, sin poder asociarse ni sindicarse y luchar. Y entonces, bueno, pues la verdad que me da un poco pavor, <ríe> sinceramente. O sea, que, que vamos, que, que lo ha cogido muy rápido, que es... Ha sido aguda en, en captarlo porque sí que tiene mucha relación y creo que es un debate que nos lo están poniendo con un embellecimiento tremendo y bueno, pues en fin, yo tengo mis cautelas ¿no? respecto al asunto, ¿no? porque si ya es difícil conseguir mejoras eh, sociales y laborales eh, con la situación actual que hay, pues imagínate, cada mujer teletrabajando en su casa, exhausta, buscándose la vida, pues cada vez va a estar todo más atomizado y todo eh, pues más complejo ¿no? a la hora de, de crear esas redes de solidaridad, de solidaridad y de, y de apoyo mutuo. Con lo cual, ojito, sí. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentarios o preguntas sobre lo que se ha contado? Venga, animarse. ¿Conocíais estas iniciativas? Las personas que estáis participando, ¿Las, ¿las conocíais en su mayoría? ¿No? Mercedes nos dice que no. Yo, yo, yo la, la red de apoyo mutuo, ¿no? Porque, bueno, pues me parece, quiero decir que todas sin... Sin sí, desmerecer al resto de las iniciativas, que me han parecido todas muy interesantes, pero que sí, sí estoy muy en la línea pues esa de esas redes de, de apoyo mutuo, donde además mi experiencia ¿no? militante en muchos, en muchos ámbitos sí que me ha. Mm, en fin, me ha, me ha puesto en precaución de que esto no es caridad, o sea, esto son eh, pues ayuda, y solidaridad pero donde las personas que reciben esa solidaridad tienen que implicarse, porque si no volvemos de hecho a la caridad y entonces no me parece una fórmula eh, bueno, pues de, de relación y de, y de apoyo entre las personas, con lo cual las personas que participen pues tanto de la red esta de la despensa de eh, que esto está sucediendo pues, en otros barrios, en Lavapiés y en otros barrios, desde luego tienen que implicarse, esas personas tienen que implicarse en lo que entendemos por la autoorganización y la autogestión, si no, mmm, creo que mal vamos.